Bueno, pues yo creo que podemos empezar. Pues eh, buenas tardes, eh, buenas tardes y buenos días para todos los que no estéis en este horario eh, peninsular, horario de, de Madrid. Y saludo, por supuesto, a nuestro ponente, a don Jesús Briones, en su tercera sesión de este interesantísimo ciclo de, de webinars, de seminarios, que han llevado siempre el título de Gestión del cambio para el éxito de la transformación digital. Creo que no procede, como en ocasiones anteriores, presentar a, a don Jesús Briones, eh, HRPP de, de, en CEPSA. Y, y sin más dilación, yo creo que Jesús eh, te ha pasado los mandos y esperando ya esta última sesión que vamos a echar mucho de menos, eh, eh, que hemos disfrutado bueno. en, estos tres, en estos tres miércoles eh, vale, de noviembre y este, ya este primer día de, de diciembre. Pues Espero. Jesús. Espero que, que haya sido útil. ¿eh? Yo he estado encantado de estar aquí con vosotros estos tres viernes, este ciclo de webinars. La verdad es que ha sido para mí un reto ¿eh? de, de poder trasladaros de forma continuada, en, en tres semanas, eh, bueno, pues mi visión ¿eh? Eh, práctica sobre lo que veo y uh -huh. bueno, pues un es poco claro. también, como no, la visión también más académica ¿no? del de, de de tiempo que le dedico a la investigación a, a este aspecto ¿no? de, de la transformación digital que tanto nos afecta. Recordaréis que en la primera sesión vimos el contexto, que yo creo que nos sirvió a todos para bueno pues un poco sentar las bases de donde estábamos. En la segunda sesión, la del miércoles de la semana pasada, vimos eh, el efecto eh, en las competencias, todo el cambio que tenemos que eh, generar también nosotros desde el punto de vista eh, competencial y, por supuesto, eh, el, el impacto en los modelos de liderazgo. Y esta tercera y última eh, la he querido eh, centrar, no sé por qué no pasa ahora, ahora, en el efecto en el trabajo y las consecuencias éticas de todo esto que estamos viviendo. Y he querido titularla, eh, quizás un poco arrogante por mi parte, en qué nos va a deparar o qué nos deparará el futuro. Eh. Creo que es bueno también que en un cierre y como colofón en el que vamos a ver el efecto en el trabajo que nos afecta a todos, ¿verdad? Eh, bueno, también que veamos un poco hacia dónde van estas cosas y que reflexionemos. Creo que es algo que... Siempre nos va a dar pues, una ventaja, ¿no? una ventaja competitiva el plantearnos qué va a pasar eh, o qué puede pasar. Os acordaréis de eh, la primera, en la primera webinar que os decía que a mí particularmente me parece que es importante eh, siempre mirar atrás, mirar a la historia. ¿eh? Vemos en este gráfico que tenéis aquí a, a a la izquierda de la pantalla, Economic Power, Corporate eh, versus State, cómo eh, las compañías eh, tecnológicas, Apple, Microsoft, Uber, Facebook, Amazon, tienen, eh, desde el punto de vista de su capitalización bursátil, eh, allá. Eh, si os fijáis y si lo comparáis, Apple es prácticamente eh, más grande que el Producto Interior Bruto de Francia o Microsoft pues está ahí ahí, Italia, por supuesto España, veis la comparativa. Porque os decía que es bueno recordar eh, la historia. ¿no? Yo creo que sin hacer aquí una, una sesión a propósito de la historia económica, pero yo creo que es bueno que veamos también, que recordemos a, a aquella compañía, ¿verdad? La compañía neerlandesa de las Indias Orientales que tuvo en el siglo XV un poder enorme, verdad, y que bueno fue eh, la primera que generó amparada, por supuesto, por el Estado holandés en aquel momento eh, bonos, ¿eh? y que bueno podríamos decir que fue casi la percursora, verdad, de las corporaciones eh, tal cual la, la, las entendemos ahora, ¿eh? de las grandes corporaciones. Eh, recordad. Por ejemplo, el gran poder que tuvieron las llamadas siete hermanas, ¿eh? que fueron aquellas grandes eh, compañías petroleras que, después de la Segunda Guerra Mundial, pues casi, casi tenían el monopolio mundial de, eh, en aquel momento, eh, eh, uno de los productos más importantes que había eh, en la economía, el petróleo. Fijaos la importancia... Y, y la presión que podían eh, generar a los estados esas siete grandes compañías, que, que, que fueron casi la causa por la que se formó la OPEP ¿eh? para contrarrestar el gran poder que tenían. Eh, ahora nos encontramos con esto. En la siguiente slide veréis un poco las comparativas. Nos encontramos con que... Eh, Siempre ha habido empresas con un amplio poder económico, que estas que tenemos ahora tienen la novedad de que se dedican prácticamente a trabajar con intangibles. Cuando digo con intangibles me refiero con información, con datos, ¿verdad? Y que eh, está cambiando eh, el statu quo desde el punto de vista de la gran y enorme capacidad de... Eh, crecimiento que tienen en un corto periodo de eh, plazo. Eh, veréis ahora en la siguiente slide cómo eh, en qué poco tiempo estas compañías crecen eh, y se hacen estos grandes monstruos. Por supuesto, su poder negociador y de influencia es brutal y que impactan en todos los ámbitos. Quizás hay un matiz con respecto al pasado, a la historia. Y es que, dada esta velocidad, enorme velocidad del cambio, eh, todavía no hay una regulación ¿eh? Eh, eh, y tienen un enorme poder y una enorme capacidad de influencia, ya no solamente en Estado, sino también en nuestros gustos, todos he sabido, la posibilidad de utilizar esos datos desde el punto de vista de influenciar en campañas eh, políticas, etcétera. Y estas empresas tecnológicas están absolutamente convencidas de que tarde o temprano se eh, intentará eh, tener una regulación que pueda alterar de alguna forma su modelo de negocio. Este es un aspecto crucial. Eh, estamos viviendo en una ebullición de intentos por parte de eh, países, eh, grandes corporaciones, o sea, perdón, corporaciones, grandes organismos internacionales, etcétera, de intentar regular algo que, en mi opinión, es muy difícil de regular. Eh, fijaos aquí la comparativa con eh, las empresas del libres. A mí... Eh, hay un dato que cuando estaba preparando esta slide me sorprendió enormemente. Lo tuve que confirmar y reconfirmar porque me pareció impresionante. TikTok, que veis aquí, nacido en el año 2016, es decir, hace dos días, hace nada. Todos conocéis TikTok, lo que es. ¿eh? Eh, que, que no hay por detrás, ¿verdad?, un modelo como Amazon de vender. No hay. O sea, no estamos hablando, estamos hablando de generar con datos, información que te sube vídeos en función del uso que tú estás haciendo. Vale hoy esta cantidad. Esta cantidad que es lo que vale Inditex más el Banco Santander más Red Sol juntos. En cinco años. TikTok es ahora mismo un verdadero eh, fijaos, monstruo. ¿eh? Es capaz de poder tener un valor como tres de nuestras mayores empresas en el IBES 35. Airbnb nació en el 2008, tiene un valor prácticamente igual que Inditex, que es la máxima empresa en cuanto a capitalización bursátil que tenemos en el IBES en España. Fijaos, Spotify en el 2006. 2006 hace nada prácticamente el valor que tiene Slack o LinkedIn. Es decir, eh, la ruptura del statu quo viene dada por la velocidad y viene dada por la inmediatez que tienen estas empresas con estas tecnologías. Cambia el orden de relevancia, eh, eh, es algo que a mí me parece eh, bastante relevante. Eh, se abren, por supuesto, nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio eh, y... Es cierto que al ritmo al que esto va, ¿eh? hay una mayor capacidad de acceso que puede implicar una mayor democratización de las tecnologías y del acceso que tenemos a ellas. Os recomiendo que veáis el vídeo eh, World Largest Company by Market Cap eh, 2021. Lo veréis en YouTube porque es espectacular el cambio, ¿eh? cómo han ido cambiando en eh, las... Eh, bueno, las grandes empresas a nivel mundial, cómo han ido evolucionando y cómo se han ido convirtiendo en las grandes compañías eh, tecnológicas que tenemos hoy como las líderes a nivel global. ¿Y cómo está afectando esto al empleo? Eh, yo creo que, eh, veis el gráfico, representa cómo es el mercado de, de trabajo hoy en Europa. Creo que hay un dato importante a tener en cuenta. Eh, el 40% de los empleados en Europa eh, no tienen un contrato eh, full-time o un contrato, lo que decimos en España, fijo o estable. Es decir, estamos hablando de que hay un 40% de la población que tiene una forma de trabajo diferente a la tipología de trabajo que hemos conocido hasta ahora. Aquí hay, como veis, infinidad de eh, eh, casuistas. ¿eh? Mm, eh, yo soy de los que opinan que el empleo estándar con esta transformación tecnológica no va a desaparecer porque es muy difícil que eh, las organizaciones puedan absorber ¿eh? desde el punto de vista operativo y funcional eh, más o ¿eh? eh, cada vez más trabajadores independientes pero sí es cierto que va a ir evolucionando. Eh, vamos a tener que empezar a vivir con un mayor equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad, eh, por todo lo que veremos ahora a propósito del trabajo de plataformas, eh, o plataformas. Eh, soy de los que opinan que eh, la figura del trabajo autónomo en plataforma va a aumentar y también nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más a esa nueva figura. Y quizás eh, sea bueno señalar que las formas más atípicas de trabajo, eh, bueno, pues yo creo que poco a poco se van a ir convirtiendo en las más típicas. ¿eh? Hay un matiz que quiero eh, eh, reseñar antes de continuar, y es que eh, tendemos a pensar, ¿verdad? Yo creo que de forma incorrecta, que eh, bueno, pues los trabajos en plataforma es lo que vemos más a menudo, ¿no? el, el Uber, el Cabify, el Deliveroo, eh, etc. Pero eh, sin ánimo de asustar a nadie, me gustaría que fuéramos conscientes de que el trabajo en, en plataformas, eh, lo que eso implica, eh, va mucho más allá eh, de lo que estamos viendo en nuestras calles, con Globo, o con como decía, con Uber, etc. Se está dando un cambio muy significativo en este aspecto. Estamos empezando a eh, tener una enorme capacidad de poder contratar a un especialista en cualquiera de las disciplinas que necesitemos eh, y que puede estar alocado en cualquier eh, otro país y que va a eh, trabajar desde una plataforma pues por muchos motivos, porque ya está retirado, hay plataformas específicas para eh, colectivos de seniors, eh, que preparan un informe o un análisis excepcional y que tú has acordado el precio y lo pagas, hay plataformas de... Eh, asesores, asesores de todo tipo, jurídicos, fiscales o fiscalistas, etcétera, que trabajan también con total eh, autonomía. Muchísimos lo hacen para complementar sus salarios y otros lo hacen porque ya están en un momento en el que no quieren retirarse del mercado de trabajo y empiezan a trabajar en estas plataformas. Hay traders, hay, eh, por supuesto, programadores, eh, pero vamos, os sorprenderéis si os digo que también hay eh, músicos eh, que te pueden preparar eh, bueno, pues una, una tranquilamente te pueden preparar pues, una canción eh, o te pueden preparar una eh, sinfonía para que tú la lleves a una eh, serie o a cualquier, otra, eh, a cualquier otra cosa. Es decir, empieza a ser algo que va mucho más allá. Eh, eh, lo que conocemos esto abre muchas preguntas eh, preguntas que eh, bueno, pues están aquí eh, eh, todavía muchas sin respuestas eh, muchísimas sin respuestas hemos visto lo que ha pasado en España con, con la regulación hace nada veíamos que por ejemplo del Ibero va a salir del mercado español porque no quiere asumir la regulación que se ha hecho ¿verdad? en tanto en cuanto no quiere contratar a los repartidores que tenían su plantilla, pero también tenemos que empezar a pensar en muchos de esos repartidores que no querían perder el estatus que tenían con delito. Esto está pasando en muchas otras plataformas. ¿Qué tipo de regulación tenemos que tener? ¿Más dura? ¿Tenemos que tener en cuenta los códigos de ética de las empresas, internos, la responsabilidad social corporativa. Eh, ¿Qué hacemos? Regulaciones sindicales, regulaciones estatales... Empieza a verse que eh, esto no es en fin, esto no es voy y me siento con los interlocutores sociales y regulo, no es tan fácil, empieza a ser mucho más complicado y sobre todo por el efecto que puede tener desde el punto de vista del propio usuario, desde el punto de vista del de propio trabajador en la plataforma o la propia plataforma. Eh, hay preguntas que ahora mismo pues no tienen muchas respuestas. ¿Cómo funciona el algoritmo? ¿Cómo funciona el algoritmo desde el punto de vista de eh, darle un servicio a la persona que trabaja en esa plataforma? Eh, podréis eh, analizar este aspecto, a mí me parece apasionante, pero los algoritmos son cajas negras, cajas negras. Y lo que sí que se detecta es que eh, si tú rechazas un trabajo en un momento determinado, por los motivos que sean, porque... Eh, oye, pues necesitas un poco de tiempo para atender un tema personal o porque estás en un momento en el que necesitas, eh, te encuentras enfermo, lo que sea, lo que sea, el algoritmo te puede penalizar y te hace una especie de, entre comillas, moving temporal, ¿verdad? Durante tres, cuatro horas y no te da otro nuevo servicio. Este tipo de eh, funcionamiento del propio algoritmo, es donde yo entiendo que tenemos que empezar a eh, trabajar, ¿eh? mucho más que en la propia regulación del trabajo. ¿eh? Lo que pasa es que esto es complejísimo, ¿eh? desde el punto de vista de dónde están situadas estas empresas, etc. Etcétera, etcétera. Y hay una cuestión que se va a repetir a lo largo de este webinar, muy importante, y es ¿quién es el responsable? Mm, eh, para mí, eh, eh, aquí es donde hay una clave que no está resuelta. Si yo eh, compro un algoritmo verdad eh, y, y lo implanto en mi organización y ese algoritmo tiene en su propio diseño un tipo de sesgo, por ejemplo, o, o un tipo de error en la propia eh, eh, programación del algoritmo, eh, ¿quién es el responsable? el diseñador del algoritmo, el que lo hizo, que metió el sesgo, por ejemplo, o la empresa en la que trabajaba y que me la vendió a mí, o yo que soy el que lo he comprado y lo he implantado en mi empresa y estoy provocando esta serie de problemas. Empiezan a aparecer este tipo de preguntas que no tienen fácil eh, solución. Eh, ¿Y cómo afecta o va a afectar al empleo? Se pues he puesto aquí. Cuatro noticias que he sacado de la prensa actual de, de, de ahora. ¿eh? Eh, yo creo que no hace falta ¿eh? que nos planteemos escenarios eh, en los que, eh, vaya, eh, ya sabéis que yo soy muy optimista y que soy de los que piensan que se va a generar más trabajo, ¿verdad? Con, en esta cuarta revolución tecnológica en la que estamos, pero vaya, tenemos que ser conscientes. ¿Eh? casi la mitad de los trabajos para 2025, es decir, entre de nada, de cuatro años, los van a poder desampañar eh, máquinas. Eh, España podrá generar 220.000 empleos en 2030, si supera la brecha digital. Eh, estamos empezando también a eh, ser un poco eh, conscientes todos de que el impacto en el mundo del trabajo es incuestionable, incuestionable. Y que hoy por hoy todavía no tenemos la certeza de hasta qué punto se va a generar más trabajo o menos trabajo. Lo que sí es cierto es que nos tenemos todos que ir reorientando y reenfocando hacia eh, esta realidad. Porque la automatización no siempre conlleva sustitución de trabajos. Yo creo que esto ya ha quedado claro a lo largo de estos webinars. Muchas veces lo que se da es una distribución de tareas, ¿verdad?, en la que los robots, las máquinas, lo que hacen fundamentalmente es complementar la labor de una persona, un empleado que está haciendo una serie de tareas. Muchas, hasta hoy, rutinarias y eh, posiblemente peligrosas y que aportan poco valor o la que menos valor aporta. ¿vale? Digo hasta hoy porque luego iremos viendo cómo esto está evolucionando y afecta a todo tipo de tareas. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, y para eso el sentido de estos webinars, es eh, bueno, pues buscar un equilibrio, un equilibrio lo más sensato posible entre esas visiones tecnooptimistas, que vamos a ir todos a casa y que vamos a vivir en una sociedad de ocio, y aquellas tecnopesimistas. En las que parece que va a desaparecer el trabajo y que vamos a entrar en un mundo en el que no vamos a tener prácticamente clase media. Es un poco lo que se está eh, diciendo desde esos discursos tecnopesimistas. El impacto en el trabajo depende fundamentalmente de cómo nos reinventemos y de la recualificación. Eh, tenemos que ser todos conscientes de que a más formación, menos impacto. A más mejora de las competencias técnicas y conductuales, perdón, va a haber mucho menos impacto, y viceversa. Pero también tenemos que ser conscientes de dos circunstancias que me parece eh, importante que tengamos en cuenta. Por un lado, el enorme desajuste que hay entre oferta y demanda de trabajo, que en mi opinión, eh, y sobre todo en bueno, España, es muy grande y eh, en Europa también eh, se puede evidenciar, entiendo que en América Latina también, y que lo que evidencia es que hay una brecha formativa muy preocupante. Aquí instituciones como Unibuede, las universidades, tienen una enorme responsabilidad en cómo ir llevándonos a todos los que participemos en programas, en todos los bloques educativos desde el punto de vista y el enfoque que queramos plantear en orientar a todo futuro profesional a ajustar esa brecha eh, formativa tan importante que hay con respecto a estas competencias digitales. Pero por otro lado, y que a mí me parece que es eh, ciertamente importante, es esa posibilidad de que esa brecha y de esa falta de capacidad de reinventarnos y de recualificarnos, nos lleve a una obsolescencia del de, eh, conocimiento que tenemos y que esto pueda derivar en una obsolescencia humana. Son palabras muy grandes, ¿eh? Eh, pero bueno, intentaré a lo largo del de, eh, proceso de este webinar explicaroslas. Cuando hablo de obsolescencia humana, me estoy refiriendo fundamentalmente a todo aquel que no sea capaz de eh, reorientarse y que quede fuera del mercado de trabajo, lo que llamamos los perdedores. Y, eh, bueno, pues tristemente todos los analistas hacen referencia a que en el tránsito de estas eh, incorporación de estas tecnologías en nuestras vidas, va a haber un gran número de eh, perdedores. ¿vale? Y ahí es donde yo creo que tenemos un enorme eh, reto como sociedad. Por eso, en las empresas nos dedicamos muchísimo, ¿verdad? Desde el mundo, punto de vista de los sindicatos, por ejemplo, etcétera En el cuidado de los puestos de trabajo, ¿verdad? Hablamos de los puestos de trabajo, las posiciones... Cuando verdaderamente de lo que nos tenemos que empezar a preocupar seriamente es de cuidar la empleabilidad de las personas, de los empleados y nosotros también empezar a preocuparnos más de mejorar nuestra empleabilidad que de salvar como sea nuestro puesto de trabajo actual. Creo que esto es algo eh, que deberíamos de, de grabarlo como mensaje, como mensaje muy importante. Voy a ir muy rápido en las Tecnologías de recursos humanos. Creo que puede aportar, ¿no? que veáis un poco cómo está cambiando también mi mundo, ¿eh? el mundo de los recursos humanos. Eh, algunas preguntas que hay que hacerse. Eh, el proceso de selección, de contratación, mm, las analíticas predictivas, ¿qué hacemos? ¿Las regulamos? Mm, ¿No las regulamos? ¿Dejamos que implantemos eh, eh, sistemas de inteligencia artificial en recursos humanos y que podamos tener analíticas predictivas que nos orienten y que nos digan si tenemos que subirle el salario a uno o despedir a otro. Eh, vamos a, un, bueno, pues a, a, a cuotas, ¿no? eh, según vayamos eh, eh, eliminando puestos de trabajo, eh, cuántos vamos a mm, eliminar. Eh? de personas, y vamos a incorporar eh, eh, de máquinas. Eh, acordaos del debate que hubo antes de la pandemia, ¿no? de si los robots o la inteligencia artificial tenía que cotizar a la seguridad social. Eh, vamos a ese eh, eh, proceso en el que, según sustituyes eh, empleos eh, e incorporas robots, claro, la seguridad social... Eh, la contribución fiscal se va a ver mermada. ¿Qué hacemos? Y esta pregunta última que os planteo ¿no? y que dejo aquí encima de la mesa: eh, cambiamos también la legislación, ¿verdad? Y, y, y vamos desde ese concepto que tenemos a, eh, el derecho a la formación para mejorar nuestras habilidades al deber, al deber de formarnos. Eh, los empleados y al deber que tengan las empresas para mejorar, formarnos para mejorar la empleabilidad. Son preguntas abiertas. Ninguna de estas preguntas hoy por hoy están eh, respondidas desde el punto de vista de recursos humanos. Os he traído un par de ejemplos de lo que ya está utilizándose cada vez más, eh, la, eh, el reconocimiento facial, eh, para eh, hacer... Eh, entrevistas de selección. Eh, esto os puede parecer ciencia ficción, pero esto, vamos, eh, en España ya eh, muchísimas empresas lo están utilizando, en Europa muchísimas. Hay infinidad de tecnologías que eh, de empresas diferentes que, que están o están facilitando este tipo de tecnología para recursos humanos. Eh, fijaos hasta qué punto llega, que aparece ahora una nueva eh, funcionalidad, si, si lo podemos denominar así, que es que eh, tenemos que empezar a aprender a cómo eh, eh, abordar una entrevista, nosotros como eh, eh, entrevistados, eh, ante un, eh, eh, una herramienta de inteligencia artificial y de reconocimiento facial. Eh, fijaos hasta qué punto es curioso que a través de estas herramientas de gamificación por el reconocimiento facial, lo que se verifican son eh, una serie de capacidades ¿eh? que tenga un solicitante a un puesto de trabajo. Y la clave ¿eh? no está en eh, si la respuesta es buena o mala, porque la respuesta puede ser, como veis aquí en este ejemplo, eh, bueno, pues A, B, C, puede ser de muchas maneras. La clave es cómo el candidato afronta el problema y qué tipo de reacción tiene eh, su, eh, su cara ante esas eh, preguntas. Esto ya lo estamos utilizando, no es ciencia ficción, hacedme caso. Eh, he puesto aquí varios eh, ejemplos de, de, de herramientas, chatbots, por ejemplo, que ya no solamente son para selección, sino que ya estamos utilizando también en, el ámbito, en los ámbitos de gestión de recursos humanos, en definitiva, los, en, los expertos de la industria eh, eh, tienen claro que el 100% de las, faz, de las fases de búsqueda, de preselección, de eh, todo lo que tiene que ver con el screening de currículums, etcétera, se va a automatizar, sobre todo en las grandes empresas. Eh, en breve. Y ya os digo que la mayoría, eh, o muchas, ya lo estamos utilizando. Eh, quería poneros una... Prospección y tres herramientas que son muy, muy utilizadas. Eh, percolata, ¿vale? que lo veis aquí, posiblemente ninguno hayáis oído hablar de ella, eh, sirve para eh, incorporar sensores dentro de tiendas, por ejemplo, que se utiliza a nivel mundial en 7-Eleven. Eh, incorporan, eh, como os digo, sensores. Eh, para calcular la productividad de los empleados que trabajan en esas tiendas Y te va rankeando a los empleados, el algoritmo que tiene, con esos datos de esos sensores, y hace propuestas eh, bueno, pues del tipo de eh, quién está mejor en el ranking, quién está peor en el ranking, y evidentemente se toman decisiones con los que están peores en el ranking. Eh, IBM Watson, lo conozco muy bien, en mi empresa lo hemos implantado, eh, como un chat, eh, como un, un, un chatbot, eh, que, que, bueno, pues que, que es un, un compañero más en gestión de recursos humanos, y bueno, y de, de Watson, pues el algoritmo puede llegar, eh, esto no lo tenemos implantado nosotros, pero sí lo he visto implantado en otros sitios, eh, el algoritmo con los datos recogidos de, de un empleado se eh, puede hacer propuestas de. Eh, a qué empleado le tenemos que eh, mejorar o mantener un tipo de salario en función del riesgo de eh, fuga que pueda tener ese empleado. Eh, esto además IBM con Watson lo hace de una manera excepcional porque eh, junta información y datos de otros sistemas que pueda tener la empresa o por ejemplo de la encuesta de clima o de, de todo lo que pueda interpretar luego y traducir en datos sobre un determinado colectivo fácilmente eh, identificable pues una persona que está en un determinado grupo ese grupo ha salido en la encuesta de clima como el más descontento en cuanto a lo que sea pero además tú trabajas ahí tú eres una persona crítica o un potencial eh, un high potencial lo que sea y Watson va a hacer una propuesta de cuál va a ser tu carrera eh, salarial en los próximos eh, años, porque supone o entiende que puede haber un riesgo de fuga. Y la última, eh, que me ha parecido interesante eh, traerla aquí, eh, Growth Management, eh, este eh, es un sistema que se llama Leading Dimension Profiling, que lo que hace es medir rasgos, de eh, los trabajadores que son más productivos, de los que tienes dentro de la empresa. ¿eh? Los mide, los, el algoritmo va identificando esos rasgos y lo que te hace es una comparativa de esos rasgos que para ti son los top eh, en tu organización, ¿eh? los más excelentes, y los pone y los pone en comparación con los procesos de reclutamiento que tú estás haciendo. ¿De cara a qué? O con la intención de que las nuevas contrataciones que hagas y que incorpores a tu organización, cuenten con los rasgos que tú consideras que son los más interesantes, los más productivos y que los tienes dentro de tu organización. En definitiva, no me quiero extender más aquí. Este dato es de Accenture, de, de, a finales del año pasado. Eh, el rol generalista, de recursos humanos, es decir, el que atiende al empleado, el que atiende sus llamadas, el que atiende sus emails, eh, en los próximos cinco años es susceptible de estar eh, eh, robotizado por Watson, por ejemplo. ¿eh? Y esto os puedo afirmar que es fácilmente eh, implantable, fácilmente. Además, cada vez los costes son menores y yo lo estoy viendo en, en, en mi vida profesional. El 50% de los roles eh, no generalistas eh, eh, pues son también susceptibles. Eh. Y luego ya hay otros roles un poco más especialistas, eh, el de compensación, eh, bueno, eh, beneficios, eh, eh, roles de análisis, de datos, etcétera que van a eh, ser mm, más difíciles eh, inicialmente en eh, ser transformados o ser eh, implantados en este tipo de soluciones. Mm, para los que os dediquéis al mundo de los recursos humanos, los que estéis eh, formando en recursos humanos, mis recomendaciones, que por supuesto sigáis, es una profesión fantástica, eh, para mí es apasionante, pero le tenéis sí o sí que meter eh, conocimientos digitales porque el futuro está en que podáis compaginar ambos conocimientos, el conocimiento de la profesión, de la función, y el conocimiento que estas herramientas proporcionan. Eh, ¿Va a afectar a otras áreas, no solo a recursos humanos? Pues se está trabajando tantísimo. Eh, hablábamos solo, ¿verdad?, de, de trabajos que aportaban poco valor añadido, ¿eh? Hay ya herramientas que trabajan todos los ámbitos lingüístico-verbales. A la izquierda tenéis eh, eh, una herramienta que a mí me parece curiosísima, que lo que hace es, con todos los datos que hay en el mundo sobre obras de teatro eh, de Shakespeare, pues te va generando una obra de teatro de Shakespeare, ¿eh? algo que, que algunos me diréis, pero si es que esto es un trabajo intelectual, pues un trabajo intelectual que perfectamente las eh, máquinas eh, que aprenden eh, pueden hacerlo. Tenéis a, a mi derecha eh, eh, esta tecnología GPT-3, eh, que es de una empresa que se llama Open OpenAI, eh, que además eh, la podemos usar cualquiera una vez que nos registramos, eh, que eh, os sorprendería. Os sorprendería le pones tres o cuatro líneas de eh, el comienzo de una carta o el comienzo de un artículo el comienzo de un informe le das los tips al algoritmo para que continúe y os sorprendería el nivel que eh, que tiene esta herramienta ¿eh? os sorprendería a mí me deja atónito eh, qué más creativo que la música verdad pues eh, hay unas herramientas, no, podría pinchar aquí en este link para que lo oyerais, voy a intentar a ver si funciona. ¿A qué os sonaba? Os sonaban los Beatles, ¿verdad? Eh, eh, bueno, pues esta es una herramienta también, eh, perdonad, eh, eh, un momentín, espero que siga viéndose la diapositiva. Es una herramienta también basada en aprendizaje profundo, que lo que hace es coger todos los datos habidos y por haber en el mundo de los mundos, en todas las bases de datos, etcétera, con música de los Beatles, ya sea original, ya sea versionada, y con todos esos datos y con la información que le pone eh, al inicio, igual que antes en la herramienta de, de escritura que le pone el diseñador, eh, el usuario, empieza a generarte canciones eh, versionadas con la, eh, el estilo de los diners. Eh, en la agricultura y pesca, esto os sorprendería también. A mí, me, yo cuando vi un ejemplo, me quedé fascinado. Eh, con toda la información, os podéis imaginar la cantidad de data que hay sobre clima, mejores momentos para plantar este determinado producto, a qué horas, si por la noche, por el día, con la luna. Lo que antes hacían nuestros abuelos, agricultores, eh, con su experiencia, verdad. Ahora todo esto está dentro del mundo de los datos y, eh, pues, lo mismo. Te dice exactamente qué plantar, en qué momento plantar y qué cantidad de agua, en qué tipo de pH tiene que tener eh, la tierra, en función del producto, de la hora, etc. No os voy a hablar de la industria 4.0, aquí podía estar horas, es el sector en el que yo eh, trabajo, pero con el Internet de las cosas, con la IoT y con la conectividad y con la robotización, eh, bueno... Solamente os digo que eh, la industria 4.0 mm, no ha hecho más que despegar, ¿eh? el futuro es increíble desde el punto de vista de mejora de la productividad, desde el punto de vista de la, eh, eh, del uso del dato para mejorar la productividad, es increíble. Eh, la medicina, Watson, la misma herramienta que os he enseñado antes, diréis yo no me voy a dejar operar por un robot, claro que no, eso lo vemos en las películas de ciencia ficción. Eh, pero mucho que tiene que ver, y ahora no lo vemos con la pandemia, verdad, con la, con la medicina, tiene que ver con los datos. Información recogida en todos los hospitales del mundo. Desde el punto de vista de la radiología, por ejemplo, desde el punto de vista del diagnóstico, ¿eh? para cáncer espartal, el uso del dato, ¿eh? con herramientas como Watson, eh, pues, ¿qué queréis que os diga? Eh, genera un cambio radical en el uso de la medicina personalizada. Y aquí el dato está por detrás también. Bueno, no me voy a extender, eh, legal, eh, etc. ¿Eh? Solamente quiero que os fijéis en esta parte, las industrias que se benefician de la inteligencia artificial. Eh, a mí me parece que no queda ninguna fuera. Pero, sobre todo, lo importante es que cada vez va más, que cada vez va más. Que esto no tiene eh, unos visos de que sea algo que se queda simplemente pues, en un arranque y tal. Esto lleva, quiero que os fijéis en cómo ha evolucionado y cómo está evolucionando, estamos aquí ahora, ahora mismo, aquí, fijaos desde el año 2018, es decir, hace dos días, cómo ha crecido y fijaos la previsión. Esto es eh, una realidad. ¿eh? Cualquier análisis que veáis y que queráis eh, eh, poner encima de la mesa está en esta línea. Por lo tanto, a mí me resulta muy difícil ya eh, escuchar argumentos de que eh, estas tecnologías han venido para sustituir trabajos que aportan poco valor añadido, son muy repetitivos. Eh, yo creo que hoy por hoy lo que debemos de pensar todos es que esto afecta a todos los sectores, a todos los servicios, a toda tipología de productos y a todo tipo de empleo y a todo tipo de trabajo, ya sea eh, mecánico y repetitivo, donde es súper fácil a, a cambiarlo, eh, o intelectual de cualquier tipo. Ya me diréis si un psicólogo industrial que trabaja en selección no debería de estar empezando a preocuparse. Y eso no es un trabajo no intelectual, eh, Muchas de estas tecnologías, ¿eh? y ahora os pondré un ejemplo, con esto que está oyéndose tanto del metaverso, ¿verdad? Están superando las expectativas. Y no hay mmm, nadie que eh, se atreva a prever la evolución eh, eh, a un año, a corto plazo, a, a, a año y medio. Mm, eh, va tan rápido, va tan, eh, a una velocidad de tal magnitud eh, que eh, es muy difícil hacer previsiones. Y yo creo que todos debemos de ser conscientes de que el efecto en el trabajo es incuestionable y que en el tránsito porque como os digo y repito, soy muy optimista y estoy convencido de que eh, vamos a generar más puestos de trabajo, pero en el tránsito van a quedar muchos perdedores. ¿Y por qué necesitamos una visión ética? No sé cómo voy de tiempo. Me hago justo. Porque eh, lo que tenemos que tener todos claro es que la algoritmia, el big data los robots, estas tecnologías son éticamente neutras eh, el problema es el uso que hagamos de ello eh, ¿qué problemas nos podemos empezar a encontrar? el propósito eh, para el que se usa y aquí empiezan a aparecer preguntas de todo tipo, ¿no? eh, antes os decía ¿no? ¿quién es el responsable? esa despersonalización de la responsabilidad y los nuevos riesgos que eh, aparecen y que no están ni legislados ni estamos preparados a ellos. Eh, ¿Qué queréis que, que os explique sobre el negocio digital? Ya hemos visto muchísimo, pero lo importante es compartir, colaborar. Eh, ¿Pero podemos regular la colaboración? ¿Podemos regular la agrupación de conjuntos de datos? ¿O podemos regular que los algoritmos colaboren entre ellos? O que aprendan entre ellos. A mí este dato me parece revelador. Eh, solamente con, el, con estos tres datos, género, fecha de nacimiento y código postal, se nos puede identificar al 87% de los europeos. Eh, hombre, nacido el 16 del 6 del 66, que es mi fecha de nacimiento, y código postal 28043. Eh, no me digáis cuántos hay nacidos en esa fecha, hombres y que vivan en este código postal. Uno, dos, con qué facilidad se nos puede identificar. Y estos tres datos, nosotros somos cómplices permanentemente porque los estamos dando permanentemente para cualquier cosa. Y en la tranquilidad de nuestro sillón, ¿verdad? Con nuestro iPad, estamos generando esta información permanente. Podemos regular. Que siempre haya un humano en el final de un proceso para la toma de decisión. ¿Podemos decir que eh, ante eh, un despido que nos proponga el algoritmo eh, vamos a estar siempre ahí? ¿Podemos decir y podemos implantar o obligar por ley o por código ético interno de una empresa que siempre haya un humano al final del proceso? Lo que está claro es que los problemas aumentan con el volumen de datos según avanzan estas tecnologías. Eh, hay que ser optimistas, eh, principios universales que se están empezando a incorporar. Eh, el gobierno de España, Europa es un ejemplo de regulación muy, muy importante y creo que eso nos destaca eh, desde el punto de vista de la regulación y de la preocupación ética. Eh, Respecto a estos temas, el eh, este 25 de noviembre, la semana pasada, ¿verdad? se firmó eh, un marco ético para el uso de la inteligencia artificial eh, por la UNESCO. ¿verdad? 193 estados eh, lo firmaron, creo que uno lo firmó. Y bueno, es un acuerdo no vinculante, pero creo que por lo menos nos debe dar un, un aire de optimismo ¿no? y de que esto. Eh, iremos incorporándolo a nuestra legislación y a nuestras preocupaciones eh, desde el punto de vista. Antes os hablaba de estas tecnologías que van apareciendo. Todavía no he podido investigar con detenimiento qué es el metaverso, ¿verdad? Empezó hace nada, hace un mes y pico a, a, a oírse ¿eh? por Facebook, ¿verdad? Pero fijaos, esta es una in intervención que hizo el CEO de Telefónica, eh, la semana pasada en un evento eh, en España, eh, y, y eh, me parece interesante lo que dijo Payete, lo tenéis aquí al final, en la última. Eh, dice, las incumbentes ya no son las compañías tradicionales, sino quienes opinan que nuestros datos son gratis. Tenemos que establecer una nueva constitución digital. Fijaos, nueva constitución digital lo dice el CEO de Telefónica. Desde el punto de vista de los valores más esenciales, creo que mis datos son parte de mi dignidad y no me lo pueden expropiar como tampoco me pueden obligar a trabajar gratis. Que esto lo diga el CEO de Telefónica a propósito de este nuevo universo que se está creando, que por detrás va a vivir de nuestros datos y de los algoritmos que trabajen con ellos, me parece muy significativo. Esto es el nuevo petróleo, el nuevo oro, ¿eh? y creo que la manera en que en los países, las organizaciones, las empresas gestionemos los datos, eh, bueno, pues va a tener un impacto muy importante en la reputación, ¿eh? en la reputación de todo tipo. Y antes de que me preguntéis si, si soy optimista o no ante este tema, pues os quiero poner este dato ¿eh? para que... Veáis, ¿no? Las mayores empresas, las veis en, en oscurito, son americanas, en, en rojo son chinas. Eh, bueno, pues todo dependerá de estos dos grandes gigantes, ¿verdad? Todo dependerá de si el resto del mundo es capaz de convencer a Estados Unidos y a China de la importancia de trabajar eh, con un concepto regulado y ético sobre los datos. Eh, mi optimismo aquí empieza a flaquear. Y en el trabajo, voy a ir un poco rápido. Eh, varios artículos, os recomiendo por favor que veáis este vídeo en YouTube, despedidos por un robot, ¿eh? es del Confidencial, de acción nada, ¿eh? un año no creo que tenga. Mm, bueno, ejemplos de algoritmos ¿eh? que eh, despiden. Eh, Ejemplos de, eh, bueno, pues, de sesgos, eh, problemas eh, que se incorporan a este mundo. Eh, lo que tenemos que tener claro es que va a haber, y más en las empresas, en mi ámbito, en recursos humanos, una personalización mm, mucho mayor de la que hemos conocido que estas tecnologías nos van a facilitar que le podamos dar a cada uno, a cada empleado, lo que necesita, que podamos hipersegmentar, etc. Pero tenemos que ser cuidadosos, ¿eh? tenemos que ser cuidadosos y hacer todo lo posible para que la inteligencia artificial, la que implantemos en nuestras empresas, no se desvíe de ese proceso decisorio que cuente con valores y con un código ético por detrás y en la medida de lo posible que no deje de haber una persona en el final del proceso. Muy importante. Esta tecnología, Highview, eh, os recomiendo que la testéis, es también de inteligencia artificial eh, basada en reconocimiento facial y te hace un proceso de selección espectacular. Eh, preguntas que lanzo, ¿quién será formado? ¿Quién será seleccionado? ¿Quién será promocionado? ¿Qué género? Protección de datos, esa recogida permanente, tenemos en Europa y estamos muy avanzados en protección de datos, pero ya se está quedando obsoleto y la legislación es de hace nada. Y ideología y lugar de trabajo, por ejemplo, ¿tengo yo derecho a objetar? ¿Tengo yo derecho a no trabajar con máquinas inteligentes? Esta es una pregunta muy abierta ¿eh? y muy fuerte, a la que todavía nadie ha dado respuesta. Reitero, mmm, tengamos especial cuidado ¿eh? y sobre todo, sobre todo, en los algoritmos que van a predeterminar decisiones y que van a analizar, eh, van a dar ese salto ¿eh? al ámbito predictivo. Y esta pregunta que dejo aquí encima de la mesa para todos, ¿qué vamos a hacer con los perdedores? Como sociedad, como empresas… Eh, aquí hay un debate importantísimo, legal, pero yo creo que más allá de lo legal y de lo económico, nos tenemos que hacer esta pregunta desde el punto de vista ético. ¿Qué vamos a hacer con los perdedores? ¿Qué vamos a hacer con los que no sean capaces de reubicarse y de recualificarse? No todo es negativo, por favor. ¿eh? Os pongo estos dos ejemplos que me, me gustaron muchísimo. ¿eh? Eh, Cómo, gracias a herramientas de reconocimiento facial, hoy fatal de tiempo, disculpadme, estoy terminando. ¿eh? Eh, bueno, pues su uso ha servido para eh, encontrar a niños eh, extraviados, desaparecidos y secuestrados. ¿eh? Creo que, eh, reitero, ¿no? eh, eh, las tecnologías son neutrales, eh, la importancia está en cómo las usemos y para qué. Voy a concluir. Estamos inmersos en dos grandes tendencias, lo que os dije, la globalización y estas tecnologías tan disruptivas y al mismo tiempo tenemos un modelo sociolaboral muy tensionado y con muchas dificultades de adaptación a esta nueva situación. Eh, mi recomendación es que no nos convirtamos en luditas otra vez, queriendo quemar las máquinas. Los efectos sobre el trabajo son incuestionables. Aprendamos a dominar estas máquinas, a trabajar con ellas y tengamos claro que la erosión de puestos de trabajo no va a ir solamente a los que aportan menos valor añadido, a los más repetitivos, sino que puede afectar a cualquier actividad humana. Dejemos de verlo como algo amenazador. En mi opinión, este es el primer paso. ¿eh? Y... Eh, el más importante para este cambio tan necesario que todos tenemos que dar. Y por supuesto que seamos optimistas y que seamos líderes de este cambio. Eh, y nada, muchísimas gracias, disculpad que me haya pasado un poco de tiempo. Bueno Jesús, eh, que disfrute, ¿eh? yo he disfrutado muchísimo. ¿eh? Hombre, mensajes podemos sacar una barbaridad, ¿eh? un montón de mensajes, eh, pero hombre, yo voy a barrer para casa. Qué importante es la formación ¿eh? para estar dentro de esos, bueno, no sé si decirlo, ganadores, pero sí resilientes, ¿no? que seguro que es la formación que nos impacte menos, como, como has comentado. ¿no? Fundamental. Y, y, y si lo piensas, es nuestro propósito como pero no de de, de, U, de business school o sea, No solamente es formar, capacitar a nuestros alumnos, sino lo que queremos es que nuestros alumnos sean mejores profesionales, estén adaptados a las necesidades de la empresa. Bueno, y desde ahí cambian las empresas, y desde ahí cambian la sociedad, y desde ahí cambia el mundo, ¿eh? que es así, es como ¿eh? sí. de, de eso se trata. Bueno, voy a revisar un momentito. A ver, rápidamente, eh, todos tenemos un poquito de prisa, eh, a ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta. Eh, yo, mientras tanto, yo bravo, monumental webinar, el mejor que ha recibido. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por toda esta información. Un segundito. Bueno, ahora mismo... Y lo que nos hemos quedado todos pensando, ¿no, Jesús? ¿eh? Bueno, <ríe> y eh, de... ¿Eh? eso es Pero... importantísimo. ¿eh? Si, si, si este Bien. webinar y los anteriores ha podido generar eh, que reflexionemos, que pensemos en, en esto, pues yo me sentiré muy satisfecho, de verdad, muy satisfecho. Me dicen, eh, muy buen webinar, esperamos que haya más en adelante, estuvo excelente. un segundito Muchas gracias por toda la información. Da incertidumbre al futuro, sobre todo para nuestros hijos. Bueno, como tú has dicho, yo creo que hay que ser eh, eh, optimista y poner siempre los medios, estar siempre muy atento. ¿no? Uno no puede quedarse esperando, ¿no? Efectivamente. Eh, eh, esperando. Bueno, si sí, preguntas concretas. No veo por ahora. Un Si ¿Sí te parece, a ver, por otro lado. ¿Enviarán la presentación? Bueno, pues aquí la propiedad de las, de las presentaciones es el ponente, Jesús. Ya veremos, ¿no? <ríe> bueno, aquí veo una, dice, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo, la implementación de la inteligencia artificial en nuestras empresas podría mermar la productividad de los seres humanos? Eh, yo creo que todo lo contrario, es decir, lo que va a hacer es que aumente toda la productividad. ¿eh? Eh, os cuenta que la incorporación de estas tecnologías se hace para eso, ¿eh? para aumentar la productividad por el uso que hagamos de la tecnología, evidentemente. Eh, otra cosa es ¿eh? que eh, pues nosotros, ¿eh? dejando al lado a los perdedores, ¿no? a los que os hacía referencia, que nosotros nos vamos a tener que reciclar sí o sí, que vamos a tener que aprender a trabajar con estas tecnologías. ¿Por qué? Porque vamos a ser muchísimo más eficaces en todos los sentidos. Imaginaos un médico, un oncólogo, que eh, tenga a su disposición una herramienta como Watson. Yo no soy tecnólogo, ya lo sabéis, ¿eh? yo soy más humanista. ¿eh? Pero imaginaos a un oncólogo que tenga a Watson a su disposición y que pueda estar viendo una información actualizada permanentemente sobre toda tipología de cánceres que hay en todas las bases de datos de todos los hospitales del mundo. Ya me diréis, ¿eh? si no puede aumentar la productividad y la eficacia de, su propia, eh, de sus propios diagnósticos, es espectacular. O sea, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es aprender a eh, convivir con estas tecnologías. Pero si me permites un, también un comentario en esto. Yo cuando hago una, un análisis de los países más desarrollados, eh, los, los países más desarrollados son los que tienen la mayor la más eh, tecnología implantada en todas sus organizaciones y empresas. Y es donde menos paro hay. Efectivamente, efectivamente. ¿Sí? Sin duda, sin duda. O sea, tenemos que ser optimistas sí o sí. Estupendo. ¿Sí? Bueno, voy a ver si hubiera aquí más cosas. Un segundito. No quiero dejarme nada fuera, señor atender. Muchas gracias por las reflexiones. ¿Así podemos ir preparando planes para el futuro? Sí, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Me ¿Eh? bueno, dicen que excelente los tres webinars. Muchas gracias. Tiempo para reflexionar. dice eh, tema pendiente para restricciones formadoras del nuevo recurso que entrará? a competir bajo este perfil, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Hay que trabajar mucho en ese ámbito. Eh, yo creo que el ámbito de la educación, tanto para nuestros hijos, para los uh -huh. chicos que están ahora en las universidades y en uh -huh. los colegios, pero también para los empleados. ¿eh? Necesitamos todos ¿eh? un restyling, ¿eh? ¿verdad? Sí. Y, y bueno, pues irnos a, adaptando a, a este mundo. Creo que Tener la mente abierta y predispuesta al cambio y, y sin miedo, ¿eh? con ilusión y con ganas, y nos va a ayudar. Y sí, las instituciones tienen que apostar, sin duda. Bueno Jesús, pues no veo más aportaciones, la gente está encantada. Y yo te agradezco muchísimo lo, el esfuerzo que han sido estas tres semanas, estos tres miércoles, lo que nos, eh, nos ha aportado... Cómo hemos visto esa conexión entre los recursos humanos y la transformación y la transformación digital y esta ya nos ha dejado caos, ¿no? Entonces, en el buen sentido. Yo espero, espero Juan, eh, que haya sido útil, sobre todo para los participantes. Seguro Yo que sí. Espero sea. haberos abierto, pues, bueno, alguna idea eh, de reflexión, como algunos decíais. Eh, y, Daros todo el ánimo del mundo y, y espero que para EUED pues, también haya sido gratificante eh, como institución. Creo que ese tipo de cosas son positivas. ¿eh? Desde, desde el mundo de la empresa nos tenemos que acercar más a vosotros. Eh, también desde el mundo académico, yo reúno esas dos condiciones, ¿eh? creo que es eh, eh, bueno y positivo. Y, y, y nada, que me tenéis a vuestra disposición. ¿eh? Y muchísimas gracias de nuevo a todos y a ti especialmente, Juan. Estupendo, Jesús. Pues muchísimas gracias y te damos nada. Un aplauso virtual ¿eh? Eh, y seguimos en contacto. Y a todos Muchas los gracias. que nos y a todos los que nos habéis acompañado, de verdad, un millón de gracias y por todo ese nivel de participación que hemos tenido en estos tres webinars. Y vamos a, a por los próximos. ¿De acuerdo? Un saludo a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós.